Hola, un saludo a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Y hoy otra vez, Gaijin nos castiga con Vietnam no sé qué manía tiene Beijing ahora con ponerme mi siempre en Vietnam, pero bueno, vamos a jugarla. Hoy salimos con verde 67 con rusos y como siempre, pues me gusta partir desde, si salimos desde la zona izquierda, pues vamos hacia la zona C, arrancate 34. De 34 en otros vídeos anteriores, por ejemplo en el de Stug, hablábamos de que bueno, hablaba yo, me pedía vuestro vuestra opinión sobre qué opináis, sobre cuál fue el mejor en la Segunda Guerra Mundial, mejor cazacarros que tuvieron los alemanes, para mí Stug Hablando de resultados, estadísticas, fabricación, no saberías, muchas cosas me podrán decir. Bueno, para mí, yo qué sé, el, el, el elefante ¿no? el Ferdinand, Ferdinand se fabricaron poquísimos, apenas llegaron a entrar en servicio. Yo me refiero a, a lo que fue la estadística al resultado, y para mí. Hablando ya de tanques Para mí este es el mejor de la segunda guerra mundial También bastante eficaz Fácil de, o más rápida, fácil la fabricación Era bastante rápida Muchas piezas de, de otros vehículos había para el T-34 Este motor lo montaban muchas unidades Bueno, culturilla bueno centrándonos un poco ya en, en Vietnam al final acabaremos hablando vietnamita nos bueno, sigamos así vamos hacia la zona C no me gusta ir directamente siempre me gusta meterme por aquí cerca de eso puede ser el ayuntamiento aquí sabe que están de fiesta todo el día bonitas decoradas bueno, a ver qué me encuentro por aquí. No ahora nada. Es un mal sitio. Es un pasillo. Y al loro. Es lo que sale por aquí. Ahora mismo el muro nos protege, pero en cualquier momento. La... ¿Qué es eso? Oh, gracias, compañero. Ni lo había visto. No se sé para de disparo, por si acaso Colic, colic, y me acaba de salvar la vida. ni lo había visto aparecido de repente veáis bueno, ahora si sí, vamos la zona C para que los compañeros la lo van a conquistar vamos a ir adelantándonos ya a partir de ahora con mucho cuidado Hay binoculares un vistazo como siempre digo aunque no, es, no lo veas no parece parece Es posible que Como siempre haya alguien esperando Vietnam Es un escenario Bastante Rico En Posibilidades Para esconderte bueno, Yo sigo viendo aquí La feria La noria Bueno, vamos a ver la noria Atención Fuerzas aliadas Han tomado una zona Hemos tomado C Ahí, ahí junto a B, carro ligero, pues la verdad es que menos a más frentes vamos avanzando bastante bien a ver qué tarda en aparecer aquí el primer el primer coleguilla vaya vale, ahí hay uno eso significa que hay por ahí, hay, hay jaleo esa calle, alguna que otra vez Me ha aparecido uy, uy, uy que pasa, ahí tanque pesado el antiaéreo ahí va, tienes el cobre que pasa aquí, vamos a ver nadie por aquí vale, están zurrando ese taller Bote, venga por allá abajo, a ver si entre las orugas sin penetración. Vale, te estás luciendo, mira, Buah. a que se fije en mí. Estoy haciendo el tonto aquí. No me largo o lo mato. Vamos, vaya, me vio. Pero estoy listo. Como me dispara otra vez no consigo el tisa. venga venga mátame vaya hacer el gil tenía que haberme ido para allá y haberle tirado por por el lateral eso hubiera sido lo mejor no quedarme mirando de frente venga el IS2 el IS2 venganza este es un premium que en su día cogí Y la verdad es que este tanque me encanta el problema eh, no lo puede tener, todo tiene una bestialidad, una penetración más de 200 milímetros es una bestia, el problema el tiempo de recarga es demasiado 27 segundos, casi medio minuto todo lo que sea de más de 12 segundos o 13 ya es tiempo precioso, pero ya 27-28. Y el evidente problema, avioncitos. Venga, a ver este. este. está cogiendo el vuelo para hacer un picado. Venga, a ver si baja un poco. Y con la ametralladora de... Vaya, otro más. Está muy lejos, no creo ni que le, le dé. Y ahí está el otro. empezamos y perdemos el aire empiezan a machacarnos Como me pasó hace varios vídeos sin ahí más tiempo mirando hacia arriba y cuando mires hacia abajo vas a tener delante al que te va a matar venga y ese 2 dos... bueno, lo que nos vamos ganando pues está bien la con B perdida y la A perdiéndola ahora mismo la pequeña ventaja que llevamos no estamos perdiendo en el s 2 aquí hay que tener cuidado con las depresiones del terreno como digo siempre los tanques rusos estos, un avión un avión y nuestro no es nadie por aquí no veo nada, lugares Venga, vamos a intentar cada vez que nos paremos tener siempre la orientación hacia abajo lo que es la depresión del terreno Ojo, me, me pones un poco de pesado pero es que la de veces que me han matado por no poder inclinar hacia abajo el cañón bueno y el IS-2 también giro de la torreta también es bastante lento no me gusta girar demasiado prefiero acompañar el tanque con el giro y una cosa muy curiosa que he visto en el IS-2 últimamente y la verdad es que que funciona venga por ahí tengo un amiguete a ver quién es lo están marcando eh no veo nada un poquillo más un poquillo más a ver ah, ahí está ah, hay un Panther esto es lo que me gusta del IS-2 no falla es un caramelito venga, ah, ahí hay otro ¿quién es este? Un Tiger ha estado mucho en recargar demasiado se me va a escapar estás ahí todavía venga quietecito a ver bien perfecto me ha dado tiempo otras veces se me escapan se me escapan marche atrás es muy rápido y lo que comentaba mucha gente eh, he visto que a la hora de, de entrar directamente al combate directo entran marcha atrás el blindaje del motor la verdad es que da bastante resultado una cosa muy curiosa pero tanto en el is eh, en el is2 como en el is3 que son tanques que la verdad comparado como otras veces como he comentado con el avenger por ejemplo un avenger inglés muy rápido blindaje ligerísimo es un papelito tiene buena penetración pero Dando marcha atrás, es lentísimo Sin embargo, el IS-2 acelera rapidísimo hacia atrás Es muy rápido Eso, ahora, cuidado Venga Ya van tres Estupendo, vamos a esperar por lo menos medio minuto dale, El siguiente en aparecer Que me dé tiempo a recargarse Estamos llegando a B Que ya está conquistada Avión, avión, bomba oh, de milagro estaba lo justo y encima si es un tanque pesado como este aguantas pero vaya, lo que es raro que no, no me haya dicho para a reparar muchachos pues nada, estupendo. podemos seguir hemos recargado, seguimos para adelante vamos a pasar aquí al lado de nuestra víctima es el tercero de hoy otra bomba, esta ya ha ido más lejos, pero sí, sí, parece, parece que, que están fijando en mí hoy. Ah, bueno, ahora sí me pide reparar, Bueno, vamos a reparar, venga, pocos segunditos, a ver qué vemos por aquí. por ahí nada y avanzamos un poco más vamos hacia A o por lo menos intentar interceptar a los que vayan hacia B, que B. estamos justo en el, justo en medio de los dos puntos de reaparición el tanque medio lo acaban de marcar en A Yo por aquí Puedo esperar cualquier cosa, vamos poco a poco. No bueno, sabían que soy ese, ese es el compañero. Venga, tomando perfecto. Tiger, venga, vamos, vamos, vamos. Bah, el giro de la torreta, no fastidies. Muchas veces tengo la manía o el error de que cuando estoy con los binoculares y sigo picando en la dirección en la que miro. Y muchas veces me ha ayudado, pero esta vez ha sido todo lo contrario. Se me hubiera quedado quietito y hubiera estado con los binoculares solamente observando y el cañón en un sitio, pero bueno, eso nunca se sabe. Nada, nos han matado. Bueno, salimos con otro IS2. Este lleva un extra de blindaje en la torreta. lo del, del anterior bueno, este no es premium el anterior sí, el, el venganza si sí es premium este no. pero bueno, esto tengo ya azul este si sí te toca poco a poco ir trabajándolo hasta que lo hasta que lo tienes completito bueno, no he comentado nada pero bueno, he preferido salir desde la desde la zona de arriba desde abajo, parece que de abajo ya estaba todo más controlado. Tanque americano es el que oigo. Se me tengo delante, compañero. Tanque pesado. Están tomando. A... Venga. Están tomando. A... Y vamos a ver que nos encontramos por aquí poco a poco, y estamos perdiendo C, estupendo bueno, a, a la han tomado y C también la están tomando el compañero se separa y a partir de ahora si empieza a ir algún motorcillo puede ser que tengamos alguna de milocesca. ese avión es nuestro venga, vamos hacia... hay un tanque medio ¿No? tanque medio... me ha parecido ver... sí, tanque medio, tanque medio y el tanque ligero, ese compañero, ahí... ah, tanque pesado, eso es tanque pesado está relativamente cerca venga, vamos no puedo correr más, lo siento pero voy para allá si aguantas, puede ser que te eche un cable Lo siento. caíste Y este se marcha. Pues momento ideal para tomar. A. La partida va bastante bien. Venga. Van todos directos para C. Y ese que se ha tomado A va para B. Aquí estamos jugando. Al gato y al ratón. Bueno, pues yo voy a. Pues mis tres compañeros van a C, Este va a B yo voy a con esto bueno, si tú tomas bello toma así vamos compensando y seguimos ganando los puntos de la partida bueno al lorito ya a partir de aquí vamos rápidamente a ver este se fue por aquí parece esto despejado y digo lo parece y venga, y, cojo, y venga, vamos a subir por esta parte que hay menos inclinación así subo más rápido y cuando llegue aquí a la zona alta de esta pequeña depresión rápidamente me puedo poner con el cañón hacia abajo venga, giramos esas roquitas también es un buen sitio a un cadáver, a un avioncito al loro. Vamos, vamos aquí ya. Espacio. Este es mi compañero que ha explotado ahora. Solo ha habido una explosión. No ha habido, no se ha oído ningún disparo. Así que. Cuando es una explosión, pero evidentemente antes el eh, impacto de un proyectil, ya sabéis que tenéis a alguien cerca. Pero en este caso, una explosión sola. Bueno, esto lo voy a poner aquí delante un poquito que me sirva. Y ahora me voy a cubrir con mi lateral. Me voy a cubrir con este colega. Venga, perfecto. Pues alguno aparece por aquí. Tomando. Puede ser que esté a aparecer en cuanto lo tome, me largo. Venga, Quedan pocos segundos. Vamos, Lupi, estupendo. Vamos, avanza. Está haciendo larga esta partida. Ahí está. Lo siento, amigo, no llega este tarde. Me he ido ya. Pero habéis visto lo rápido que han acudido. Ese dos conmigo. Este es el challenge. Y esto ya está liquidado, venga. ¿eh? Esperemos que ya no haya que morir más. Ya me quedo por aquí. O si aparece algún propio, darle zapatilla. Bueno, aquí nos quedamos. Bien, mejor el mejor escuadrón. Eso es Fibis. Venga, esta es nuestra. Una estupenda partida. Una pena que el primer IS-2 no haya llegado hasta el final por esos escasos segundos a la hora de girar la torreta. Ha sido la diferencia entre ese Tiger y yo. Tres objetivos terrestres destruidos. Sexto en el equipo, 42.427. Muy bien. Ah, me queda todavía la transmisión por investigar, el IS-2. Bueno, estupendo. Vietnam, otra victoria más en Vietnam esperemos no repetir bien hasta dentro de, de un tiempecillo yo todos los días pues suelo echar todas las partidas que pueda y las que veo más interesantes me da igual si tanto si se ganan como y si se pierden o partidas interesantes pues me gusta subirlas al canal no se trata solo de subir las grandes victorias sino también las derrotas Pero bueno lo que se trata de divertirse Buenas partidas, aprender War Thunder, a la que os gusta mucho este juego, y nada. Bueno, recordaros a todos que tenéis un enlace ahí en la descripción para los que queráis uniros en Discord al Escuadrón Ibis. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, por favor, si no estás suscrito, suscríbete, así Dale a la campanita si todo tendrá siempre aviso cada vez que suba vídeo y muchos likes por favor bueno pues nada compis esto ha sido todo nos vemos en el próximo chao